oye, ¿qué me cobras por formatearme el ordenador? Y él me dice 5 coins. Hemos cogido tecnologías de aplicaciones actuales, como puede ser Wallapop, que lo que te hace es que te va a decir quién es el informático que tienes más cerca. A través de un chat, nosotros nos ponemos en contacto con él, o el usuario en este caso, a lo mejor es el vecino que nos cruzamos con él todas las mañanas porque por geolocalización el informático más cercano puede que sea el que vive en el chalet de al lado. Le formatea el ordenador, yo le pago 5 coins y así se queda el asunto. ¿Qué es lo bueno? Que cuando a este señor le pongan una multa, Dios no lo quiera, por exceso de velocidad o por cualquier otra historia y tenga la necesidad de recurrir a esa multa y no tenga acceso a un abogado o no tenga ningún amigo que es abogado o no se quiera gastar el dinero, con esos cinco time coins que consiguió se puede meter en la plataforma, buscar el legal por el centro de categorías que tenemos y el mismo sistema. Encontrará a los abogados más cercanos y a su vez... Esto es como se retroalimenta, le dirá a ese abogado que me cobras por recubrir una multa y si le cobra TimeCoin 5.4, por ejemplo, pues todavía le sobra uno de ahorro. Entonces Ese es un poco el concepto de TimeCoin. Es por lo que nace TimeCoin. De alguna manera cubrir aquellas necesidades de todos los usuarios que no saben a través de una plataforma que unifica moneda social, banco del tiempo y red social. Eso es lo que está. TimeCoin.